Hola a todos, en este vídeo os vuelvo a traer el programa PDF Element, ya hice un vídeo de cómo instalarlo y de eh, las posibilidades que tenía, os dejo el enlace en la descripción y os dejo un cupón de descuento por si a alguien le interesa comprarlo. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer va a ser con este programa hacer un PDF editable solo en algunos campos, es decir, hay veces que tenemos un formulario y queremos que la persona que lo recibe solo rellene unos determinados campos. Por ejemplo, pongamos que tenemos, os voy a enseñar un, un formulario. Este formulario de suscripción que está en PDF. Esto es un PDF normal y corriente. Lo hemos creado en Word, en Excel, en Illustrator, donde queramos. Y lo hemos convertido a un PDF. Fijaros, ¿veis? Todo esto es un PDF. Yo aquí no puedo escribir en estas cajas. Es un PDF mmm, bloqueado, cerrado, ¿no? Como cualquier PDF. Bueno, pues voy a hacer que este PDF sea editable y sea editable solo en estas casillas. Para la que para que la persona que lo rellena solo pueda rellenar esas casillas o las casillas que yo quiera y de la manera que, que yo le permita. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Vamos a cerrar este PDF, nos venimos a nuestro programa y vamos aquí a esta flechita. Bueno, aquí vamos a la pestaña de formulario y lo primero que tenemos que hacer es, veis que está todo en gris, es traernos un documento. Podríamos crear un documento PDF editable para estos formularios, ¿no? Veis, aquí hay plantilla y os conectará con con distintas plantillas. Bueno, lo más fácil o lo más normal es coger una plantilla que tengamos nosotros y modificarla. Entonces vamos aquí al más, cogemos el documento que nosotros queramos, en este caso es el que os he enseñado, formulario de suscripción. Le abrimos y tenemos aquí el PDF tal cual. Fijaros, es un PDF tal cual, no hay nada editable. De momento, fijaros, se ha habilitado toda esta parte y ahora lo que le voy a decir es, puedo editar el formulario, pero voy a primero a ver que me reconozca, a ver si me reconoce estas cajas. Lo primero siempre hacemos esto: reconocimiento. Se pone reconocer y pum, ha reconocido estas cajas. Aquí no me ha reconocido que tiene que ir algo puesto de la fecha de presentación ni tampoco la firma. ¿Qué reconoce? Pues reconoce las cajas, los círculos, ese tipo de espacios los reconoce. Y ahora vamos a configurarlos un poquito. Fijaros que en algunos casos pone lo mismo que en el texto. Fijaros es que, es que es que reconoce hasta los textos. En otros casos no, y en otros casos, aunque reconozca algo, vamos a editarlo nosotros. Tenemos estas herramientas fundamentales. Yo hago clic en esta caja, ya se me pone así de color verde, yo la puedo hacer más pequeña, más grande, ajustarlo a lo que yo quiera. Hacemos clic con el botón derecho, vamos a propiedades. En general me aparece el nombre, que es primer apellido, primer apellido, ¿veis? Aquí que reconoce el texto que está cerca, en este caso el que está al lado de la caja. Y aquí vienen las distintas acciones, los formatos y las opciones que hay. De momento aquí no vamos a tocar nada. Este otro igual, el nombre igual, aquí ya vamos a tocar algo. Aquí pone no, número de documento y aquí me viene este texto. Damos al botón derecho, propiedades, vamos a hacer lo mismo que en ese caso. Vamos a poner número de documento, abajo igual, ya cambiado aquí. Si yo me voy a acciones, no, a formato... Yo le digo, ¿qué formato quiero que sea? Bueno, pues quiero que sea, como es número de documento, quiero que sean números. Dentro de los números, el número del documento no va a tener decimales, le digo que cero decimales. Eh, que me lo separe por, vamos a separarlo así, por el punto, por puntos. Aquí viene el ejemplo. Y algo más, bueno, nada, porque no hay moneda, pues lo dejamos así. Damos a cerrar y ya lo tenemos ahí. Eso significa que aquí solo se podrán escribir números. Vamos a ver esta opción. Aquí tenemos dos casillas que son excluyentes, es decir, voy a rellenar una u otra. Le tengo que dar esa condición porque si no podría marcar las dos la persona que rellenara el formulario. Y en este caso vamos a decir que marque solo una. Si quisiéramos que marcara las dos sería esta otra opción o con esta opción, ahora veremos cómo, también se podrían marcar las dos. Resumiendo, me pongo encima, botón derecho, propiedades y donde pone grupo vamos a poner aquí sexo y en el otro lado exactamente igual aquí lo ponemos y decimos bueno pero es que son distintos no distintas opciones vale pues las opciones hay que ponerlas aquí precisamente en opciones y aquí la voy a poner esta h de hombre aquí pone para crear un conjunto de botones de opción que se excluyen que es lo que queremos en el mismo nombre a los campos pero distintas opciones al botón, por eso yo en eh, donde pone general le he puesto lo mismo, no he puesto ahí hombre y mujer, no, no he puesto ahí hombre ni nada. Vamos a cerrar, luego veremos cómo funciona, ¿vale? Vamos a hacer aquí lo mismo, aquí mujer, vale aquí ponemos, me aparece esto, quiero que me ponga nacionalidad también, es porque quede todo bien ordenado. Número de socio, pues como en este caso vamos a poner que sea un número. En formato ponemos un número con puntos. Yo le podría decir entre cuánto y cuánto, quitamos los decimales. Fijaros, yo podría decir aquí el valor del campo que esté entre, si yo sé que hay 10 socios, pues le diría aquí, vamos a ponerlo, del 0, por ejemplo, a 100, que hay 100 socios, porque nadie se equivoque y me ponga otro número distinto que no esté comprendido entre esos valores. Fecha de nacimiento es otro campo particular, vamos a propiedades, viene bien puesto esto, en formato, vamos a fecha. ¿Cómo quiero que me la ponga? Pues bueno, aquí tengo distintas opciones, eh, meses y años, días, meses y años, bueno, lo vamos a personalizar. Yo quiero que me ponga primero el día, el mes, M&M y el año. Y aquí abajo, en este caso, os viene cómo quedaría el formato. Pues quiero que me lo pongan así. Municipio, esto, esto estará bien. Vamos a comprobarlo. Efectivamente. Eso también y eso también. Y aquí, como os decía, no aparece ninguna caja. Bueno, pues la creamos entonces. Quiero que esta caja, además, sea pues parecida a esta, la fecha de nacimiento, es decir, que me ponga una fecha. Yo me voy a coger aquí eh, el campo de texto, veis cómo se pone esto, pincho y arrastro, y le digo que aquí la persona que lo rellene va a tener de momento un texto. Va a ser este el espacio editable. Damos al botón derecho, propiedades, y eh, ponemos aquí fecha presentación, por ejemplo y nos vamos a formato y le ponemos lo mismo que antes, vamos a poner fecha y de la misma manera que habíamos puesto antes. Y aquí la firma, hacemos una caja eh, especial para firmas, que no es, eh, no es otra mm, que esta de aquí, que la de las firmas, pinchamos en la firma, porque es la de las firmas, ahora lo vemos, pincho y arrastro y fijaros que me aparece aquí firma digital y esto. Eso significa que ya está configurado para que cuando lo vayamos a utilizar y tengamos un archivo de firma digital, directamente nos lo busque. Donde lo tengamos ubicado nos busque un formato de, de archivo de firma, ¿no? de certificado digital. Aquí tenemos otras herramientas, que esto es un desplegable, esto es otro una lista, esto es solo este botón es el que ya teníamos aquí, este botón es parecido pero con el tick puesto. Y aquí hay un botón al cual le podemos dar propiedades. no yo hago la forma del botón y le puedo decir que sea para enviar, para borrar el contenido, para mandar por correo electrónico, etc. Se pueden hacer muchísimas cosas. Una vez que tengo ya hecho todos los recuadros, lo tengo ya terminado. Bueno, estos recuadros los podemos dar con un color, con un formato. En este caso yo lo voy a dejar así como está puesto, pero podéis experimentar y probar. Vamos a guardarlo. guardar como, le voy a guardar aquí y le voy a llamar eh, formato suscripción editable vamos a poner, editable solo en esos campos que yo le he hecho editable y de esa manera ¿no? le damos a guardar y ya está, ya lo tenemos aquí guardado, este sí es hemos trabajado, lo dejamos aquí y vamos a abrir esa carpeta, tenemos aquí la carpeta y es este el archivo hacemos doble clic, lo rellenamos muy sencillo, el número de documento tenía que ser número, porque si yo doy a las teclas, me da error, no me deja escribir, y si doy a los números, sí que me deja. Y además cuando salgo de ese campo, me pone los puntitos como habíamos puesto. En la configuración, estos habíamos dicho que eran excluyentes, si pincho aquí o aquí, se me quita el otro, la nacionalidad. El número de socio habíamos dicho que era entre 0 y 100. Fijaros qué pasa si yo pongo esto. Me da un error, me dice que no, que tiene que ser entre 0 y 100. Pues perfecto, 25. Fecha de nacimiento, hacemos clic en este desplegable que me sale aquí porque de esta manera lo he configurado. Vamos a poner una fecha cualquiera. Municipio, lo rellenamos. Y país, lo rellenamos. Bueno, ¿y qué pasa con estos campos que, que yo no había marcado las, las casillas, que no me las había reconocido, que lo había hecho yo directamente? Pues lo mismo. Fecha de presentación y lo hacemos de la misma manera, presentación, día y aquí la firma automáticamente si tenemos nosotros un certificado digital nos va a, a buscar ese certificado, si hago clic aquí me salta el certificado digital que tengo y tendría que dar a continuar para firmar el documento, bueno pues una vez que ya está todo relleno directamente desde aquí lo puedo enviar, lo puedo imprimir, puedo hacer lo que yo quiera. Habéis visto que es muy sencillo de crear un, un documento editable en los campos que yo quiero y de la manera que yo quiero para que todos los documentos sean iguales y luego tiene PDF Elements, tiene otra herramienta que es que con estos mismos PDFs, incluso eh, después de haberos imprimido y escaneado, me va a reconocer los contenidos de las cajas y los contenidos de lo que yo le diga que me reconozca. Fijaros. Eh, la gran cantidad de cosas que tiene este programa que está realmente bien. Bueno, pues sin más, cualquier comentario que tengáis eh, lo ponéis aquí debajo del vídeo. Os voy a dejar unos enlaces también debajo del vídeo en la descripción para que podáis acceder al otro tutorial que, que os puse. Me podéis seguir en las redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.